hola cómo están bienvenidos a mi canal en videos anteriores les he estado subiendo cajas fáciles para toda ocasión en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una cajita muy fácil que personalicé para mejores amigas espero les guste vamos ahora a ver cómo se hace esta sería la lista de materiales para hacer la base vas a cortar un rectángulo de 23 x 34 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 6 centímetros con la piedra sin tinta voy a repasar las líneas como siempre lo he hecho que sería para doblar más fácil antes voy a borrar estas líneas lo hice con lápiz para que pudieran apreciar mejor Ahora sí voy a hacer los quiebres. Voy a cortar estos dos lados. Voy a doblar acá bien. Y voy a aplicar silicona líquida. Y vamos a pegar así. Pegando estos lados. Armamos la base. hacer la tapa vamos a cortar un rectángulo de 17.3 por 28.3 centímetros y en sus cuatro lados vamos a medir 3 centímetros y vamos a repasar con la piscina sin tinta voy a borrar igual estas líneas y vamos a hacer los quiebles así o a doblar así, cortamos estos lados y acá lo que hice fue pegar estos laditos, acá iría pegado este pero no, este lo vamos a dejar sin pegar vamos a cortar estas partes corte una tirita lila de 3 centímetros que sería para pegar así en esta parte para que se vea más bonita voy a cortar acá nos quedaría así vamos ahora a decorar esta parte para eso voy a utilizar goma de abicartulina fucsia, esta es una goma de la grada de 6 centímetros de alto, esta es fucsia con brillo de 5 centímetros, o sea, es cartulina y este es mi rosado de 4 centímetros de alto. Voy a tomar el rosado, como ven acá ya lo había dividido en 3.5 centímetros cada, o sea, cada cuadrito, que este sería para hacer el nombre de la amiga o de la persona a quien le vayan a regalar la cajita en este caso voy a escribir laura, lo hice así al contrario para que al cortar me queden derechas las letras, acá voy a corregir esta parte que me quedó más gruesa una parte que la otra como les digo acá hice la área al contrario porque al cortar pero también la pueden hacer por el otro lado, pero no lo hice porque quedan las marcas del lápiz, entonces es mejor así vamos a cortar cortamos así por todo el borde de la letra para sacar cada letra nos quedaría así voy a tomar la L voy a explicar que van a hacer con cada letra la van a tomar, la van a pegar acá en la cartulina fucsia también pueden utilizar fondo van a pegar así solo que no tenía mi Fucsia entonces por eso utilice la cartulina ahora vamos a tomar cada letra y la vamos a cortar así dejando un borde Fucsia o no sé, los colores que hagan utilizar igual vamos a hacer lo mismo vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así en el lugar. nos quedaría así voy a decorar pegando unas florecitas con estas perlitas, voy a pegar primero la doradita, claro está que si no lo desean hacer con perlita lo pueden hacer igual con goma eva o con cartulina, sacar las florecitas, solo que me parece que queda muy lindo así, voy a hacer otra florecita en este lado como pueden ver es una cajita que se hace muy fácil, Es queda muy linda y se hace muy rápido, eso es lo mejor que se hace súper rápido bueno nos quedaría así antes de seguir con el paso a paso quiero recomendarles este video cajita sorpresa de amor como pueden ver es una cajita que se hace súper fácil y lo mejor es que utilice solo papeles a, se hace con materiales muy económicos espero que pasen a verlo sigamos con el paso a paso vamos a cortar dos círculos uno lila y uno azul este mide 9 centímetros de diámetro y este azul 7.5 centímetros de diámetro van a recortar florecitas en papel voy a pegarla a este papel dorado que me gustó pero ustedes pueden utilizar los papeles que deseen me quedaría así acá pegué este círculo a este el más grandecito y corté más florecitas corté también un doradita, si pegué un papel lila y la recorté ahora vamos a escribir un mensaje, como saben estos mensajes yo los saco de Google que hay muchísimos mensajes pero ustedes pueden escribir el mensaje que más les guste acá les dejo el mensaje nos quedaría así vamos a coger la tapa y le vamos a dar vuelta y pegamos así, voy a utilizar dos marcadores Este para hacer estos punticos en la flor amarilla y el moradito para hacer los punticos en estas florecitas voy a hacer rayitas para decorar el borde o también lo pueden usar con un marcador negro como deseen y voy a hacer esos corosquitos en cada florecita ahora voy a tomar la base y voy a colocar la tapa voy a dar vuelta así vamos a doblar acá y vamos a aplicar silicona líquida porque esta parte va pegada vamos a pegar así ahora vas a cortar una tirita de 1.5 centímetros color lila y vamos a pegarla acá que quede más fluido. en esta parte de interior con la que el papel se ha picado color lila y voy a colocar dentro dulces y chocolates el contenido es opcional este papel que cogí lo voy a colocar encima y tapamos amigos esto ha sido todo por hoy espero que el tutorial les haya gustado como pueden ver es una cajita muy fácil de hacer y con materiales muy económicos también